Chaco, este, bueno, tu debut con el equipo, eh, vuelves al campo después de mucho tiempo, ¿cómo te has sentido? La verdad que bien, bueno, la, me gusta más cuando los puntos son más apretados, porque estás ahí en el furor del partido, cuando todavía no empieza todo lento, es difícil meterse en el partido y más si he dejado cuánto tiempo de jugar, pero poco a poco me fui metiendo más y la verdad que bien, volví a hacer alguna defensa, si me sentí ahí bastante bien. Y nada, con confianza, la verdad, porque estoy trabajando bastante duro, así que tengo confianza en que las cosas van a salir bien. Sí, eso justo te iba a decir, en el inicio del partido te vi un poco, como que un poco frío, como que te costó entrar. ¿En qué momento crees que eso cambió? que Ya te metiste de lleno al juego. Fue cuando, creo yo, cuando ya tocas la primera bola, entonces ahí ya te, te empiezas a meter poco a poco. Es normal porque, mira, encima que yo he dejado de jugar, esos saques la verdad que caen en tres metros, ¿sabes? Entonces, normalmente los saques no son así, y yo digo, ¿cómo? O sea, ya, a partir de ahí ya estuve más alerta, ya adelantamos las líneas y después todo ha ido mejor, entonces es normal, porque cuánto tiempo sin dejar jugar, pero la verdad que no me he sentido mal, quitando esos dos puntos bien, y en la defensa también bastante bien, siempre tengo más confianza en la en la defensa, porque si ya defiendes dos, tres pelotazos, y ya las liberos sí. se vienen arriba y ya, olvídate, ya no me mete ni una ya. <risa> Cuéntame, en conjunto, como has visto al equipo? que hizo bien y qué crees que le falta? No, nos falta jugar más partidos. Eso es lo que nos falta, porque... Creo que todo el mundo hizo su trabajo bastante bien, es normal los errores porque es el primer partido que jugamos juntas, pero el ánimo, la actitud, ha estado bastante bien, a ver, Círculo no es, no es un equipo manco, va a jugar, ¿no? Y nosotras todavía nos faltan las extranjeras, nos falta todavía jugar partidos, no hemos hecho ningún partido amistoso, solo hicimos dos sets contra Antioquia, Antioquia el equipo de Colombia. Hicimos dos sets y después no hemos hecho ningún partido. O sea, este es nuestro primer partido real y yo creo que está bastante bien porque Chirco, lo tengo entendido, que entrena cada día, ha hecho partidos de práctica. Entonces la, la ventaja que tenían ellas es mucho mayor porque ya han hecho partidos y tú sabes que puedes entrenar de una manera, pero los partidos es lo que te da ritmo de juego y lo que hace que te conozcas con tu equipo y todo eso. Entonces yo creo que Natalia debe estar bastante contenta con el resultado porque... Para mi punto de vista no lo hemos hecho mal, tomando en cuenta que no hemos tenido ningún partido amistoso.